Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera de era. Como siempre, ya saben que me gusta hacer programas cuando, en ese momento en que tengo ganas de, de, de hacerlo, ¿sí? y muchas veces no aviso, pero bueno, ya me van conociendo con, con el tiempo. Simplemente este, quería hoy eh, acercarme, dejar grabados unos minutos, así que en vivo, para hablarles de, de una sugerencia, una sugerencia que quiero hacerte y tiene que ver con la expansión de conciencia. Todos sabemos que la vida... Eh, Suele ser algo diferente a lo que nosotros vivimos o percibimos. Muchas veces percibimos que, que los resultados de lo que queremos no se nos dan, eh, vemos que nos enfermamos, vemos que la gente que queremos sufre, y muchas veces decimos, ¿por qué me, me sucede esto? ¿Qué sentido tiene? Y pensamos que tenemos que ir a, a buscar esa causa, eh, en disciplinas, eh, por ahí estamos esperando que sea un otro, un terapeuta, un médico, o alguien que se supone que tiene la verdad, que nos dé una mano y nos diga qué nos está pasando, o cuál es esa salida que queremos hacer, ¿sí? Eh, para que nos sugiera un cambio. Sin embargo, la conciencia, el tomar conciencia, poder detectar qué es lo que te está pasando a vos con eso. Es conectar con ese sentir. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo con eso que te está pasando en el día a día? Eso es tomar conciencia. ¿Por qué te explico esto? Muchas veces eh, parece que tuviéramos que hacer este, caminos eh, muy difíciles, muy complicados para tomar conciencia. ¿Cuándo se ha visto que tenemos que estudiar para tomar conciencia? Tomar conciencia no pasa por la cantidad de información que tenemos. Tomar conciencia no pasa por los títulos o no títulos que tengamos. Tomar conciencia es conectar con el aquí y el ahora. Y tener en cuenta si eso que está sucediendo es más fuerte que vos, o si vos sos más fuerte que eso que te está sucediendo. Entonces, por otro lado, cada día tenemos una nueva oportunidad. ¿De qué? De iniciar el día desde un lugar diferente. Iniciar el día abriendo conciencia, estando a la expectativa de qué nos presenta la vida, qué nos presenta eh, ese otro que se nos acerca, ¿sí? eh, Yo te invito a, a prestar atención a las emociones que te surgen con el diario vivir, mm, te invito a, a tener en cuenta que ya contás con los instrumentos necesarios, para esa toma de conciencia, ¿sí? Ya contamos con esos instrumentos que son nuestro sentir, nuestra mente, también está ese otro que nos viene a traer el ejemplo, ¿Sí? Y nos comunica todo esto. Eh, ah, bueno, ahí apareció alguien en el chat porque no sabía si me estaban escuchando o no. ¿sí? Bueno, entonces, si me están escuchando, bien, el tomar conciencia, ¿sí? ¿Por qué vengo a traerte este mensaje? ¿Está bien? Eh, hace ratito tuvimos una reunión con gente que tiene diferentes disciplinas, uno se dedica a la música, el otro se dedica a dar terapias, el otro a la astrología, el otro a las frecuencias este, eh, eléctricas o a todo el daño que nos hace. Y, y me puse a pensar en esto. Hola Vivi, hola Laura. Bueno, me puse a pensar en esto justamente. ¿Cuántos de nosotros estamos estancados en nuestra vida porque no le damos el valor a nuestra propia conciencia? Nuestra propia conciencia es muy valiosa. ¿Y saben qué? Al fin y al cabo, después de la sesión, después de la charla con el vecino, después de escuchar una noticia, ¿saben lo que va a quedar? La toma de conciencia. Ese segundo que pudimos conectar, eso que nos sucede en la vida, pudimos decir, ah, es verdad. Si yo, a mí me pasó esto, o a lo que le pasó a esta persona, me pasó a mí, si yo no reaccionara de la manera en que reacciono, me serviría ese aprendizaje. ¿Saben qué? Cada cuestión que nos sucede, minuto a minuto, nos enseña algo, si estamos predispuestos anteriormente para captar el mensaje de la vida ¿por qué siempre dicen que los niños bienvenidos sean los niños los niños entran al mundo al reino de Dios ¿por qué se hablaba de todo eso? justamente porque los niños no están poniendo la mente juzgando, haciendo crítica está bien, está mal los niños sienten están con ese insight ¿sí? La mente no está ahí este, haciendo esa crítica, esta mente siente, conecta con el aquí y el ahora. Muchas veces tenemos que ser como niños para la conciencia, ¿sí? y usar la razón para ver en qué nos estamos bloqueando. Si hay alguien que vive desde este abrir conciencia en todo momento, si alguien viene y me grita, por ejemplo... Debería tomar conciencia y decir, ¿qué me está mostrando esta persona que me grita? Si ¿Sí? ¿Me quedé sin dinero para algo? ¿Por qué esta situación? ¿Qué me está enseñando esta situación? Es un segundo. Es un segundo de lucidez que nos puede cambiar la vida. ¿Saben por qué? Porque desde el momento en que uno hace ese clic, en vez de renegar, eh, rezongar, enojarnos, reaccionar con los demás... ¿Qué pasa si tomamos conciencia y decimos, ¿qué me está mostrando? Es sacarle una foto a la hora. Es un segundito que uno dice, ¿qué me está mostrando esto? ¿Estoy perdiendo el poder o estoy tomando el poder? ¿Sí? Es el momento. Todos nosotros tenemos esa fortaleza de sacarle una foto al presente y de apartarnos un poquito y decir, ¿qué me está mostrando esto? ¿Y saben por qué es tan importante? Porque podemos separarnos por un momento de esa matrix, de todo eso que sucede y esa rutina, y que todo ya viene enlazado de causas antiguas, y sigue y sigue, una, es como eh, que se nos viene toda la realidad encima, y en un momento podemos quedar como, no entiendo de qué va mi vida, no, no, nada funciona en mí, y sin embargo... A veces no necesitamos mucho más que una toma de conciencia y decir, bien, hasta ahora esto está mal, por acá todavía no lo puedo resolver, pero es tomar conciencia y cambiar el rumbo. Voy a tomar el control de este momento, de quién soy, pero nos tenemos, tenemos que recordar cada día quiénes somos, cada uno de nosotros tiene todas las herramientas para salir airoso de las situaciones. Eso no quiere decir resolver como magos instantáneamente los problemas, porque la vida no es así, ¿sí? Pero se nos dio una mente, se nos dio emociones y se nos dio una conciencia que ya nos dice si vamos en el camino correcto o si vamos en el mal camino. Entonces, hoy simplemente te vengo a traer esta herramienta que es, sería toma de conciencia. Este segundo, la toma de conciencia es la que cuenta, siempre es la que cuenta. Podés estar en el peor momento de tu vida o en el mejor momento de tu vida. Van a ser momentos que el tiempo los va a borrar o los va a quedar grabado o va a quedar grabado en tu conciencia, buenos o malos, para que te sirvan más adelante. ¿Cuál es la diferencia? Esa toma de conciencia. Es un segundo. Los invito a todos a que lo hagan diariamente. Hacelo hoy, no esperes a mañana. Hacelo hoy. ¿Con quién estás? ¿Estás comiendo? ¿Estás limpiando? ¿Estás compartiendo un momento? ¿Estás mirando al cielo, a la tierra, a tus seres queridos? Observa, toma conciencia. ¿Estás en el buen camino? ¿Te estás desviando del camino? ¿Estás haciendo algo que no te gusta? No lo no hagas más, decidilo y cambia el camino. Es un pasito, es una toma de conciencia. ¿Sí? Bueno, quiero agradecerles antes de irme, a Imelda, a Reina, eh, bueno, a Viviana, Esteban, Paula, todos los que se empezaron a sumar en vivo. ¿Sí? Y bueno, todos los que quieran compartir acá en el chat, ustedes ya saben que queda grabado. Así que bienvenidos sean todos los que ven ¿sí? este mensaje, por algo estarán acá. Así que bueno, hoy yo los invito a que, si este mensaje llegó a vos, lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos. ¿sí? Entonces, entre todos, ampliamos esta toma de conciencia. Simplemente, ¿qué es lo que necesitamos? Estar presentes, saber quién sos, si estás presente y sabes quién sos, podés hacer hoy mismo un cambio en tu vida. ¿Cómo? Tomando conciencia. ¿Cómo se hace? Sacale una foto a tu realidad, separate a observarla. Solamente eso va a ser, créeme que tu inteligencia física, todo eso que tenemos adentro y que vos tenés, no importa lo mal que estés, o lo bien que estés, la toma de conciencia siempre es esa llavecita de luz que nos va a permitir dar una respuesta diferente. Muchísimas gracias por acompañarme, te mando un beso gigante y nos encontramos en próximos, eh, en próximos programas, ¿sí? Que pases un excelente fin de semana. Adiós compañero de ERA, nos vemos.